Es, es un momento importante para la infraestructura educativa de toda la provincia. Eh, hoy, eh, aquí en, en la localidad de Bella Italia, una localidad que viene creciendo y, y mucho, con muchas familias jóvenes, muchas familias que han decidido... Eh, <coughs> generar su asentamiento en este en este lugar con opciones laborales eh, importantes y eso se nota en las expectativas de, de tener eh, un ciclo escolar eh, infraestructura para eh, poder dar la mejor cobertura posible. Venimos haciendo este tipo de eh, aperturas de, de licitaciones en toda la en toda la provincia. Eh, vamos a, a, a generar eh, una infraestructura creciente en cada uno de los eh, Lugares con jardines. Ustedes saben que eh, es el cuarto año donde todos los chicos y chicas de cuatro años eh, ya están incorporados al sistema. Es decir, se ha eh, generado desde allí, desde la edad más temprana posible, y lo que queremos es que esa edad siga cediendo, pero cuatro años no puede quedar un solo, un solo chico, una sola chica fuera de la, fuera de la escuela. Eh, y eso requiere de infraestructura, y eso requiere de ir eh, acompañando el, el crecimiento de esa matrícula, eh, y este tipo de respuestas son las que buscan eh, en, esa, en esa dirección. Acompañar el crecimiento de una localidad, pero a acompañar fundamentalmente la infraestructura para que desde los cuatro años ya puedan estar todos ingresados al sistema y todo el que puede empezar lo antes posible con un proceso de estimulación, de vinculación con el sistema eh, educativo, sin duda que es un resultado que se ve después en cada una de las otras trayectorias, en la primaria y en la secundaria, así que doble pedido en esto, eh, nos ayuden a difundir esto porque detrás de esto está que no tiene que quedarnos un solo chico y una sola chica que no esté en la sala de cuatro, ni habiendo terminado la escuela primaria, en su banco de la escuela secundaria. Hay 300 eh, pueblos y ciudades que ya completaron eh, la cobertura de la búsqueda de todos aquellos listados que se les pasaron, de quienes debiendo estar anotados no lo estaban. Tenemos que llegar en lo que queda de febrero a completar eh, esa nómina en cada pueblo y en cada ciudad.